Los familiares de José Miguel Marte García, de 20 años de edad, acudieron este martes al Comando Noreste de la Policía Nacional para desmentir la versión ofrecida por la institución. Aseguran su pariente no es delincuente. Resulta ser que mi hermano todos los días iba a llevar a su amigo a su casa y esa noche fue a llevarlo como siempre. Pues resulta ser que por ahí, por la libertad, un poquito más para allá de donde se, se habían hecho un atraco en un motor rojo.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 Documentos en mano aseguran su hermano, es un hombre trabajador. Iba pasando a rato por el hecho. Ahora dice, dice que el motor es robado. Ahí están los papeles de motor. Ah, sí, vea, dice ese que ese motor, motor no es robado. Es robado ahí tiene, Entonces, si el motor es robado, si el motor es papeles, es robado ¿de qué son esos, esos papeles, papeles? ¿De qué son? Están vacíos. Dice que es robado y tengo la matrícula y páez de papeles más. Páez de recibo ¿Tú? ¿Tú más. ¿Qué ficha tiene? Llegó, llegó a, a las nueve y pico de la noche a trabajar y sale y a ese amigo de ahí para allá. El lesionado se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul en esta ciudad. Recordamos que en el hecho también falleció a manos de la Policía Nacional Malvin Peña Castillo, de 22 años de edad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.